colaborando con IMT Lazarus para desarrollar todo el software del, orientado a los dispositivos móviles tanto de Android como de ellos. Eh, nuestra experiencia en el mundo del de desarrollo de aplicaciones móviles nos permite conocer las limitaciones y capacidades de estos dos sistemas y con ello otorgar la seguridad necesaria para que el sistema Lazarus no se vea comprometido a nivel de hacking de alumnos o usuarios finales. Ya que los centros son responsables del uso que se da de los accesos a internet de sus alumnos, nosotros somos los encargados de controlar que esos alumnos no entren en páginas o usen aplicaciones que no deberían estar utilizando en esos momentos y para esos fines. El profesor o el usuario solo tenga que centrarse en lo suyo, que es la docencia, software que pudiera garantizar esa seguridad para que los alumnos que, como bien han comentado antes, que son los mayores hackers del mundo, no sean capaces de saltarse o intentar que no sean capaces de saltarse esas, esas normas. ¿vale? En IOS todo, ya les comento, es muy, es muy cerrado, es decir, todo el acceso que tenemos es muy cerrado, entonces tenemos una serie de limitaciones. Los primeros sistemas operativos no tenían eh, eh, multiprocesos, es decir, solo podía estar corriendo una aplicación en tiempo real y el resto estaba muerta, entonces no puedes tener acceso o control de, de nada una vez ya te habían salido de la aplicación. Entonces, bueno, todo esto ha ido evolucionando y ahora el sistema operativo que tenemos actualmente es IOS 10, y ya permite muchas más cosas, extensiones, control de gestión de VPNs... También Apple está intentando trabajar, yo creo, un poco más por, por tema de, de industria o de empresa y de, y de control de colegios y demás, está intentando llevar eh, aplicaciones a las aulas y por eso está abriendo un poco también este mercado y es lo que permite a, a IMT Lazarus con Meraki y otros tipos de sistemas, controlar ese, ese, tipo, de, ese, ese tipo de gestiones. Aunque, pues eso, nos llaman, Imetelazarus nos llaman para decirnos, oye, es que un usuario va, da ajustes, hace no sé qué, gira dos veces la pantalla, entra no sé qué y es capaz de saltarse cinco segundos el control, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos nosotros pegándonos un poco, ¿vale? Entonces, por otro lado, eh, la tecnología Android lleva, lleva una evolución un poco inversa, es decir, <risa> Android nace un poco de la filosofía de los ordenadores, es decir, tú tienes tu dispositivo, haz con él lo que quieras, eso permite a los desarrolladores tener mucha más potencia y permite hacer muchas cosas, como por ejemplo mandar un SMS, o sea, un dispositivo Android puede mandar un SMS por ti sin que tú lo sepas. Por un lado está muy bien y por otro lado el tema de la seguridad personal, ¿no? O sea, hay que pensar que estos dispositivos están pensados para, para, para, para ser personales, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora ya está cambiando un poco ese concepto, es decir, ya estamos viendo que estos dispositivos ya no son un móvil personal mío, sino que ya son herramientas de trabajo, y como herramientas de trabajo hay que darles ese, esa, esa nueva capa, ¿vale? Luego el tema de Android, que, que ya, como digo, ahora mismo sí que está empezando a, a meter un poco más de seguridad dentro de sus aplicaciones, porque yo recuerdo cuando empezamos a desarrollar, que fuimos a una conferencia en Barcelona que dieron de, de Android, cuando empezó Android, que nos regalaron Nexus One a todos los desarrolladores ahí presentes, estábamos todos súper emocionados, y el primer tutorial que tenían oficial de ellos era de desarrollar un sudoku, ¿no? Entonces el Android Market en esa época se llenó de 200.000 millones de sudokus, la gente solo programaba sudokus, ya había millones y millones de sudokus, ¿no? Entre virus y demás cosas. Entonces ahora eso ya se está controlando más, las aplicaciones ya te las pueden rechazar. Entonces, bueno, se están compensando, o sea, unos empezaron muy alto en exigencias y ya se están más o menos regulando, ¿vale? Pero eh, sí que es verdad que Android aún ofrece mucha más libertad, entonces en este caso por ejemplo concreto de control de dispositivos para un determinado proyecto nos viene muy bien, entonces que nosotros desde con IMT Lázaros hemos sido capaces de desarrollar una APK que es capaz de trabajar con un nivel de servicio y no de aplicación y estar controlando el dispositivo constantemente, podemos... Controlar absolutamente todo, podemos ver las aplicaciones que tiene, el uso de las aplicaciones a nivel estadístico, podemos forzar qué uso de aplicaciones se pueden hacer, qué no se puede hacer, levantar eh, conexiones, bloquear conexiones, o sea, controlar absoluto. ¿no? Pero Android permite una distribución de las APKs directas, es decir, yo puedo mandarte un email con una APK e instalarla. Eso permite que podamos instalar aplicaciones que, que, que van a ser distribuidas en un centro en concreto. En, eh, en iOS no existe, existe una especie de distribución ahora por SSL con un programa de certificados concretos y, y bueno, pues nosotros estamos pegándonos un poco con las dos tecnologías para que el resultado sea el mismo, que a los clientes les dé igual trabajar con un Samsung y pasarse luego a un iPhone, pero bueno, es complicado, pero yo creo que estamos haciendo un trabajo bastante memorable y realmente es una pasada. Pues muchas gracias.